Si han seguido este canal, se darán cuenta que con frecuencia me quejo sobre el realismo en los videojuegos, y no es que crea que el realismo es malo, pero odio cuando la gente habla de realismo como si fuera algo necesariamente bueno, y creo que en la industria de los videojuegos ha habido incontables ejemplos sobre cómo el realismo no es necesariamente lo mejor. Este ensayo pretende comparar dos entregas del mismo juego, Killing Floor y su secuela Killing Floor 2, esto con el fin de entender el impacto que tiene la elección de una estética realista sobre otros aspectos del diseño de un juego. Este es un análisis que nos llevará por muchos lados, desde los shooters de los años 90 hasta el concepto filosófico de de la sucesión, pasando por Minecraft y Portal. Será un video largo, tedioso y rimbombante. En corto será una forma destilada y pura del World of Para entender un poco de lo que hablo, es buena idea empezar por hablar de Killing Floor. Este es un juego que originalmente fue concebido como un mod de Unreal Tournament 2004. Más tarde fue lanzado por Tripwire Interactive como un juego standalone. En él, los jugadores deberán sobrevivir a una serie de oleadas de, entre comillas, zombies, hasta enfrentar a un jefe final. El juego está concebido como un multijugador cooperativo y se juega mejor así. Al principio de cada partida y durante los descansos entre oleadas, cada jugador podrá elegir entre varias especializaciones. Cada una de las cuales modifica algunos de los atributos de los personajes y le dan bonificación al uso de ciertas armas. Para ganar el juego se necesita un equipo variado y bien organizado de jugadores trabajando en conjunto y coordinándose para explotar mejor las fortalezas de cada especialización. Los enemigos son también sumamente variados. Cada uno tiene características propias y debilidades específicas, y van desde criaturas torpes que mueren fácilmente hasta gigantes que requieren los esfuerzos enfocados de varios miembros del equipo para poder acabar con ellos. En cada aliada se añaden especímenes nuevos con mayor grado de dificultad. Durante cada combate los jugadores obtienen dinero por cada enemigo al que matan, el cual pueden usar para comprar armas, municiones y armadura. Al mismo tiempo obtienen experiencia al realizar acciones específicas que los ayudarán a mejorar las bonificaciones de su especialización. Killing Floor es un juego que hace énfasis en la coordinación y movilidad. Los los jugadores constantemente deberán usar los movimientos de anticipación de los ataques enemigos para esquivarlos, quitarse del camino de proyectiles y quedar arricolado ese equiparable a morir. Y me gustaría enfocarme en esto último, pero primero quizá valga la pena echar un vistazo a Real Tournament 2004, el juego del que Killing Floor originalmente era un mod. Este era un juego que aún tenía muchas de las sensibilidades de diseño que fueron engendradas con los shooters de los años 90 los cuales eran muy distintos a los actuales. En los años 90, muchas de las normas que conocemos de los videojuegos en dos dimensiones estaban establecidas. El medio encontró en las simulaciones espaciales un lugar favorable para crecer, no solo porque una simulación espacial es fácil representar de forma clara el estado del sistema de un jugador, sino porque se presta para mecánicas diversas y entretenidas. Esto llevó al surgimiento de muchos juegos de plataformas que combinaban el desafío de atravesar espacios poblados de obstáculos, esquivando enemigos y proyectiles. El pináculo de esto se alcanzó con juegos como Metroid, Zelda o Mega Man, que consistían en una combinación de niveles que necesitaban por parte del jugador de explorar y habilidad para atacar enemigos y encontrar huecos entre sus ataques para defenderse. Y todas estas características fueron heredadas por Doom. Doom era un juego que ponía al jugador en un ambiente tridimensional en un punto donde todavía no se habían encontrado muchas de las normas que se usan hoy en día para diseñar esta clase de entornos. Incluso el juego mismo tenía lugar sobre mapas que en realidad eran espacios bidimensionales, a los que posteriormente se les añadiría diferentes relieves que obedecían más a propósitos estéticos, ya que mecánicamente no tenían mucho significado, lo que hizo que los diseñadores tuvieran las consideraciones que se tenían en juegos de dos dimensiones. Y si lo pensamos bien, Doom es una interpretación de las mecánicas de muchos juegos en 2D en un espacio tridimensional, donde el énfasis está más en el movimiento ágil y esquivar proyectiles, y menos en minimizar la exposición y aprovechar las ventanas entre ataques para hacer daño localizado, que es algo que caracteriza a los shooters modernos. Pero a medida que los espacios tridimensionales empezaron a volverse más complejos, muchas de las condiciones necesarias para el gameplay que caracterizaba a los juegos 2D empezaron a dejar de existir. El desplazamiento de los personajes se volvió más lento para facilitar inputs precisos en espacios cada vez más complejos. El radio de acción de los enemigos se volvió mucho más pequeño para evitar que el jugador se encontrara en situaciones donde se viera afectado por objetos fuera de su campo de visión. Los diseñadores ya no podían presuponer que toda la información que necesitaba el jugador podía obtenerse dando un vistazo a la pantalla, y muchos juegos sufrieron transformaciones drásticas cuando se hizo la transición a la tercera dimensión o murieron en el proceso. Los shooters fueron el género que más se resistió a esas tendencias de diseño, abriéndose paso por el terreno que ya había construido Doom seguían siendo sistemas que ponían énfasis en la velocidad de movimiento y la habilidad para esquivar proyectiles. Lamentablemente, alejarse de estas tendencias limitaba a los juegos a depender de espacios grandes y mecánicas de combate simples. Y a medida que aumentó la fidelidad gráfica, estos juegos fueron siendo arriconados a temas de ciencia ficción y fantasía. Fue entonces cuando apareció Medal of Honor Allied Assault, un juego que popularizó muchas de las nociones modernas de diseño de los shooters de primera persona. Estas nociones permitieron al juego añadir mapas mucho más familiares, crear espacios más pequeños poblados con objetos que los llenan de vida y trasladar muchas de las sensibilidades cinematográficas a los juegos mediante eventos con guión. Esto, claro, a expensas de la movilidad sin restricciones que había dominado el género. La capacidad de procesamiento que había disponible era suficiente para añadir cualidades únicas a la mayoría de los objetos dentro de los mapas de modo que se cambió el esquivar proyectiles por entrar y salir de posiciones con cobertura. Lo que creaba un combate que se sentía mucho más auténtico y aterrizado. Lamentablemente, esto fue convirtiéndose en la norma de los shooters hasta el punto de que todos se en el mismo conjunto de mecánicas básicas que nació con Call of Duty. De modo que Killing Floor, como Modern Real Tournament, es un juego que tiene en bebidas muchas de las cualidades de los primeros shooters. Y aunque definitivamente existen muchas influencias modernas en el juego, sigue siendo más sobre movilidad y esquivar otros ataques de lo que es sobresaltar en posiciones de cobertura y hacer daño por oleadas cortas. Pensemos, por ejemplo, en el Clot, uno de los enemigos más débiles del juego. Su velocidad, su daño y su alcance son bajos, de modo que hay poco incentivo para darles prioridad. Su propósito principal es desviar hacia sí mismo es el fuego que normalmente estaría dirigido a otros especímenes más grandes y forzar al jugador a gastar municiones de su cargador de manera que tengan más dificultades haciendo grandes cantidades de daño en poco tiempo. La forma en que los desarrolladores hicieron esto fue convertir a Clot en un enemigo muy peligroso si no se lidiaba con él oportunamente, al dotarlo de la habilidad de inmovilizar al jugador. Para cualquiera que juegue Killing Floor sabe que lo peor que puede pasar a un jugador es quedar ya sea estar arrinconado o bajo el ataque de un clot cuando la mayoría de los enemigos son incapaces de hacer grandes cantidades de daño cuerpo a cuerpo, la mejor manera de salir vivo es mantener la distancia, y para que esto sea posible siempre debe haber un lugar donde poder moverse, basta con caer en los garras de un clot en un momento inoportuno para encontrarse rápidamente abrumado por una cantidad inmanejable de enemigos. Sin embargo, creo que uno de los ejemplos más claros de la importancia de la movilidad en Killing Floor es cuando un jugador queda solo. Ya sea por ser el único superviviente o en una partida solitaria, un jugador solo tiene que una forma de desplazarse en el mapa mientras esquiva los disparos de los forces. Esto pone al jugador en una posición donde tiene que balancear cuidadosamente sus actividades entre disparar, curarse y moverse. Y la habilidad que tenga este tanto para encontrar rutas en el mapa que le permitan desplazarse entre enemigos sin peligro de quedar arrinconado y hacer la mayor cantidad de daño posible mientras se mantiene fuera del alcance de los ataques, demuestra la importancia que tiene el movimiento para killing floor y la forma en que el combate es también una suerte de danza, donde la habilidad del jugador por mantener un delicado equilibrio entre su salud, sus ataques y mantener una distancia con los enemigos serán cruciales para su supervivencia. Y en este momento vale la pena Acercarse a otro de los temas laterales de este video. Anteriormente mencioné el hecho de que un aumento de la fidelidad gráfica relegó juegos como Real Tournament al género de la ciencia ficción, y existe una razón para ello, el realismo, lo que nos abre paso a nuestra segunda tangente, la abstracción. Cuando uno piensa en arte abstracto uno piensa en trazos indescifrables y formas geométricas sencillas, pero estamos hablando de la palabra como se usa más en la filosofía y menos como su aplicación particular en las artes visuales. La abstracción es la capacidad que tenemos para enfocarnos en alguna propiedad o rasgo particular de un objeto y aislarlo de sus demás atributos, la capacidad de abstraer es lo que nos permite atribuir propiedades de objetos reales a objetos que existen dentro de los juegos sin que necesariamente compartan todos sus atributos. Podemos ver esto como una persona aunque no tenga todas las características que constituyen a una persona. Lo interesante de la abstracción es que entre más propiedades comparten dos objetos es más difícil aislarlas de aquellas que no tienen en común. En otras palabras, entre más se asemeja la representación de un objeto en un mundo virtual a su contraparte real, más difícil será para el jugador aceptarlo como tal. Es por eso que ocurren fenómenos como el valle inquietante, por eso es que también se usan con frecuencia temas como la fantasía o la ciencia ficción, para justificar algunos objetos o sucesos que son cruciales para las mecánicas. De hecho, recientemente ha habido una tendencia de los shooters modernos a volver a las raíces donde el combate hacía énfasis en el movimiento, y esto ha hecho que franquicias que por muchos años se establecieron en ambientes modernos, hayan saltado a la ciencia ficción. Juegos como Titanfall, Destiny y Call of Duty Advanced Warfare representan un regreso a las formas de los años 90, pero para hacer eso tuvieron que alejarse de una ambientación contemporánea, para mantener un grado de congruencia estética dado que ya se daban por sentados los gráficos de alta fidelidad. Ahora los altos altos no son algo absurdo, sino que son posibilitados por algún dispositivo de alta tecnología. Incluso Portal tuvo que canonizar a unas botas capaces de absorber el impacto de una caída para que de alguna forma el jugador fuera capaz de aceptar que el personaje principal era capaz de sobrevivir a grandes caídas, algo crucial para la clase de pozos espaciales que propone el juego. Y ahora que tenemos nuestras bases cubiertas podemos responder a la pregunta propuesta al principio de este video, ¿de qué manera usar una estética realista impacta otros aspectos de diseño de un juego? En números duros, las bases de las que parten tanto Killing Floor como Killing Floor 2 son idénticas. La velocidad de los personajes, la salud, algunas de las modificaciones, todos encuentran rasgos similares. Sin embargo, la movilidad de Killing Floor 2 se siente muy frente a la de Killing Floor, y esto obedece a que el juego ha gravitado hacia el realismo. Killing Floor es un juego mucho más abstracto que su segunda parte, de modo que para tener una jugabilidad efectiva se ha visto en la obligación de depender de los aspectos del sistema que más claramente pueden representarse el jugador, y una de las cosas más claramente visibles es la posición, de modo que para hacer mecánicas entretenidas sin que sean frustrantes, es importante hacer énfasis en lo que es inmediatamente visible para el jugador, que es el espacio y el movimiento. Para hacer esto posible, el juego favorece mapas con espacios abiertos y despejados. Incluso en los niveles que están en interiores hay muchos corredores largos con buena visibilidad a la distancia. El jugador se encuentra en un vaivén tratando de mantener una buena distancia con los enemigos, mientras que al mismo tiempo los empuja hacia atrás para evitar quedar arrinconado. Es fácil atacar enemigos alejados, y los que tienen posibilidad también de regresar el fuego desde grandes distancias. Esto hace que la acción tenga lugar en espacios extensos, haciendo que la capacidad de posicionarse en ellos y de navegarlos sea tan importante como la de combatir. El combate tiene dos facetas distintas. Por un lado se foca en la cantidad de daño que puede hacer un jugador en una determinada cantidad de tiempo. Es importante saber balancear el daño entre recargas de un arma, de modo que siempre sea posible abatir oleadas de enemigos que se encuentran a una distancia crítica. Los especímenes más grandes tienen comportamientos que no favorecen esta aproximación, y requieren esfuerzos más específicos. El sistema comunica muy poco sobre los efectos de lo que hace el jugador a los enemigos. Esto resulta en que las estrategias óptimas no solo no sean obvias, sino que rayan en lo explotativo. Y salvo por los jugadores más dedicados, este solo están disponibles en el metajuego. Y podría pensarse que estos son justamente exploits que nunca fueron pensados para incorporarse en el juego, pero estos son indispensables para los niveles de dificultad más altos, lo que parece indicar que los desarrolladores acogen y aprueban estas prácticas. El realismo de Killing Floor 2 limitó la capacidad de abstracción, lo que lleva a que muchas cosas tengan que presentarse de forma literal al jugador, y el problema es que algo como eso demanda atención. De repente el combate cercano y diferente se volvió crucial, por un lado para que los desarrolladores tengan la oportunidad de traer atención a las mecánicas nuevas en las que trabajaron tan duro, y por otro porque en general es buena política llevar la atención de los jugadores a lugares donde hay información crítica sobre el estado del juego. Estas nuevas mecánicas son la capacidad para aturdir a los enemigos, que aunque ya existían previamente, dependían más de la capacidad del jugador de intuir el estado del sistema que de propiamente verlo, pero ahora la atención está mucho más centrada en las animaciones de los enemigos y menos en el espacio. Y esto es algo necesario ya que esto se veía horrible y fuera de lugar en un mundo con estos gráficos. Ahora que mecánica y estéticamente el juego ha sido llevado a un lugar donde el combate cercano es importante, es necesario ajustar los demás aspectos a esto. Los nuevos especímenes son aún más poderosos en niveles de dificultad mayores, porque ahora los desarrolladores le dan al jugador más herramientas para limitar el daño que pueden hacer, y esperan que las use. Los mapas tienen mucho menos espacios abiertos y los spawn points están mucho menos dispersos, porque para este juego es importante mantener el combate localizado. Esto afecta a los enemigos como el husk, que estaba diseñado para poder hacer daño a grandes distancias, y para balancear esto añadieron una nueva habilidad de autodestrucción que de nuevo atrae la atención a las señales visuales y a la capacidad del jugador para entenderlas. En Killing Floor 2 la atención está mucho más localizada y todo fue modificado para esto. Las armas hacen menos daño por segundo porque es más difícil fallar en espacios más reducidos, las bonificaciones a la velocidad de algunos perks son mucho más modestas y el juego se refuerza constantemente de atraer la atención a las animaciones que ahora son mucho más un punto focal de lo que ha sido en otros juegos. Cuando empecé a jugar el nuevo Killing Floor me sentí molesto porque el movimiento se sentía más limitado y torpe que en el juego anterior, y de inmediato traje mi atención al hecho de que eso era más realista y por lo tanto, Mejor. Lo cierto es que muchos diseñadores no parecen saber reconciliar un escalamiento en el realismo con cambios en el diseño mecánico, produciendo momentos horriblemente disonantes, pero los de tipo Interactive lo han hecho de maravilla, no solo ajustaron las mecánicas para reforzar la presentación visual del juego, sino que añadieron una gran cantidad de detalles para hacerlo más orgánico. Los personajes conversan entre sí, intercambian información relevante, oprimir el botón de recarga en un arma llena muestra una animación del personaje revisándola, y el juego simplemente está lleno de personalidad. Al final Killing Floor y Killing Floor 2 se sienten muy diferentes entre sí, y debo decir que Killing Floor 2 se perfila para hacer un juego mejor, pero no porque sea más realista sino porque se siente más maduro y porque lo que se propone hacer lo hace muy bien. Al final ambos son juegos fantásticos, pero en un examen cercano hemos tenido la oportunidad de ver cómo la presentación de un juego tiene que venir acompañada de un cambio de mecánicas. El sistema del primer Killing Floor se veía horrendo en el segundo y las mecánicas del segundo serían injugables en el primero. La moraleja es que hay sistemas que se benefician de una presentación realista y otros que no. Elegir el realismo como un único camino automáticamente limitará la gama de mecánicas posibles y todo juego que depende de representaciones abstractas requiere ser reinterpretado cuando se vuelve más realista, lo que puede hacer que muera parte de él en el proceso, ¿verdad, Doom 3?